Una aseguradora es... Yo estoy acá cerca del edificio de la aduana, no sé. ¿Escucha? ¿y cuánto hace que no te pagan? Hay una línea imaginaria de una oficina de atención de Antártida Seguro de la Calle, así que te pido después la vía por ahí. Estás ahí. Ese querido, me venías contando un poquito, lamentablemente tenés un problema. Pero, ¿cómo empezó y en qué estado está ese problema? Eh, empezó el 18 de marzo, eh, sí. cuando un asegurado de la compañía Antártida Seguro me choca. ¿Qué te chocó? ¿Cómo fue el choque? El choque fue de costado, desde la punta de la, del paragolpe de atrás, todo para adelante, hasta el espejo y paragolpe delantero también. Okay. ¿Te barrió con todo? Me barrió con todo. ¿Usabas el auto para pasear, para laburar? Eh, venía con mi familia eh, y sí, lo uso como... ...medio de transporte para ir a trabajar. Mandé todos los papeles eh, correspondientes... ...que me pedía la aseguradora, foto, presupuesto y demás. Una vez que mando todos los papeles... ...no tuve más respuesta por tres meses. ¿Por tres meses? Por tres meses. Recién ahí me respondieron... Eh... Y me avisaron que el presupuesto que yo mandé me iban a pagar mucho menos de la mitad. Sí, me iban a pagar mucho menos de la mitad. Eh, calculaba que un espejo es un espejo eléctrico y está, sí. en ese momento estaba 28 mil pesos. Ah, Así claro. que ahora que son ocho meses después. Son ocho meses después de lo que pasó el accidente, no sé cuánto debe estar. Sí. La mitad más. Por lo menos. Sí. El 50% más o el 100% más teniendo en cuenta la inflación. No. Ya un espejo solo podemos hablar de. 50 lucas. 50 lucas, más o menos, sí. 50 60 lucas. Y Si te dijeron, te pago la mitad, ¿vos aceptaste o no aceptaste? Eh, yo me, bueno, me asesoré con conocido, con amigos me dijeron que, no, que me conviene aceptar y no ir a una instancia más porque tarda mucho, es muy burocrático, entonces termino aceptando esa plata que me ofrecen. La sí. fecha de pago que me dan es para el 24 de septiembre. Empiezo a llamar al banco para, para ver si tenía cheque disponible... ...para cobrar y no hay novedad... ...me parece que no figura ningún cheque... ...empiezo a mandarme y comunicarme por WhatsApp y demás... ...y no me, pongo, no me puedo comunicar. O sea, ¿se borraron? Se borraron, sí. Fueron al choque... Y se borraron. O sea, no te pagaron ni siquiera la mitad de lo que habías acordado. Ni siquiera la mitad. Ocho meses después, porque acordate que el choque fue en marzo. Claro. Y estamos en noviembre. ¿Llamaste por teléfono? Llamé por teléfono. Eh, no Muy difícil que te puedas comunicar, no te atiende nadie. Vamos a probar, porque por ahí yo te traigo suerte, ¿entendés? No es la mesa de Mirta, pero esperemos, esperemos. es la calle de Gonza. Vamos a recorrer el mismo camino que viene recorriendo Ezequiel hace ocho meses atrás. Mirá. Bueno, me arrepentí. Sí, es la mesa de Gonza, pero el exterior no es la de Mirta. Trae suerte quizá, tal vez vamos a hacer el mismo recorrido. En este programa tenemos muchas cámaras, por ejemplo, esa que está ahí. Tengo otra cámara que justamente da tu espalda, que es esa que está ahí. Tengo grúa, eh. Mira, fíjate cómo viene de allá arriba. Tiembla un poquito, pero es una producción espectacular, ¿eh? no te preocupes. Dejalo, dejalo, dejalo. Fijalo que está bien. Dejalo que está bien. Tengo una cámara acá abajo también, que es la, la contrapicada. Es una cosa impresionante. Tengo una que es desde la esquina, que ocupa que todo. ¿eh? fíjate allá. Saluda, saludad allá, que es la cámara de la esquina, que es espectacular. Tengo una en el río, pero no te la voy a mostrar todavía. ¿eh? Pero seguimos con esta. ¿eh? Así que vamos a empezar a recorrer el mismo camino que recorriste vos. tener los papeles, tener los números. A ver, desde aquí, desde... La Mesa de Gonza, ¿qué es lo que nos dice esta compañía? ¿Cómo es el nombre? Antártida Seguros. Antártida Seguros, que no te paga. Gracias por contactarse con Antártida Seguros. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Para comerciar autos 2, caución 3, siniestros 4, tesorería 5, cobranza 6. O aguarde y será atendido por los... Siete. Cobranza 6. <risa> horario de atención de de 9.17 ya estamos en el horario de atención se hayan ido a comer las la persona en la extensión 1 0 1 7 no está disponible vamos a llamar al 3 siniestro ¿no? es esto ¿Es la persona esto? en la extensión 2 4 7 0 0 no está disponible. Che, no está disponible en ninguna extensión, ¿no? Y si vas al lugar, ¿están? ¿Hay una oficina física? Por lo que leí, porque yo quería venir a la oficina, el portero dijo que solo van a buscar las cartas de documentos una vez a la semana, que después no hay nadie. Ah, que van a buscar cartas de documentos una vez por semana. Uy, oh, Dios. La persona en la extensión, 1-0-0-0. Cero, cero, cero. No está disponible. está disponible. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esta mesita de gonza no trae suerte. Pero vamos hasta el lugar a ver qué dicen. ¿Te parece bien? Vamos para allá, dale. Ahora la trampa perfecta, porque te dicen que llames una extensión y la extensión no te atiende ninguna, es divino. Bueno, básicamente todas las extensiones son siniestras. ¿Cómo se llama la empresa? Eh, la empresa es Antártida Seguros. Es que conocida. En el microcentro, es conocida, es una empresa conocida. Pero viste cómo son las compañías de seguros. A veces también, a veces también. Es muy el animal. famoso echa la leche, la trampa. Sí, y dentro de la trampa existe la dirección en donde no está la oficina a la vista. No, a ver, pero cualquiera de nosotros, pero está bien, pero ponete, cualquiera de nosotros sí. para da un domicilio fiscal trucho sí. viene la FIP y te rompe la cabeza. Es que Esto no es un domicilio fiscal trucho, ¿eh? es un edificio de departamento donde no va a el portero. Es un domicilio trucho. pero No, hay gente. No, no, existe la oficina ahí adentro. Pero no tenés atención al cliente. No te atienden. No te atienden. una un vez por búnker. semana a buscar las cartas documento. Claro. Ahora, ¿cómo, ¿cómo les tiran hasta cansarte? ¿Sabés que me da pena ver la cara de ese chico? Porque es la cara que tienen casi todos cuando claro. se han enlojado. Ya sí. no das más. Yo me imagino, ah. después de esta nota, después de este informe, todos los que van a caer con el mismo reclamo. Decir, los no esperamos, clima, ¿no? claro que no, sí, los teléfono. esperamos. No solamente de esta compañía, sino de otras compañías también. ¿Qué es lo que sucede? Lo que vos decís, Sole, hasta el cansancio. Es claro. El es que negocio hasta llega un alcanzar. punto que las compañías de seguro han descubierto que el negocio es cobrarte y desgastarte, uh -huh. nunca pagarte. Bueno, en algunos casos justamente ese desgaste cae justamente en la tele. Sí, como se dice comúnmente. Cuando vas con una cámara, no sé si es casualidad, si es milagro o si es la magia gestión, de la televisión, Gonza. Buena gestión y aceleración a fondo hablando de compañías de seguros para que en el mismo día, no, pase, le pagaron. Pase pase lo que van a ver ahora el, presten atención San, San Gonzalo no, no tienen es, vergüenza no es milagro San no es San Gonzalo es San Gonzalito. <risa> no tienen vergüenza ¿Patricia? Sí Patricia ¿Puede bajar un segundo eh, la televisión? ¿Qué sí, le dijeron, jefe? Eso, que espera un momento. Yo. Ah, yo que espero un momento. Usted. Yo te puedo esperar un año entero. No, va, yo, vos no. ya va esperando ocho meses. Hace ocho meses. No es el único. No es el único, no, sí, sí me imagino. ¿Y afuera se puede te atienden si tocamos el portero? Sí. Porque vamos a estar esperando un año y medio. Segundo, B, C o D. O los. Tres juntos. Mire, vengo a reclamar un pago que me prometieron hace ocho meses y todavía no lo he recibido. no No, no, pero escúcheme, nosotros estamos esperando hace ocho meses. ¿Sí? Le cuento. Mi nombre es Gonzalo Rodríguez, de América 24. Queremos otorgarles el derecho a réplica a ver por qué a este señor no le están pagando hace tanto tiempo. ¿Hola? ¿Hola? Tiene que sesionar primero una entrevista. No, no, no se trata de entrevista. Queremos preguntar a ver cuándo le van a pagar acá el damnificado. ¿Eh? Acá no, en esta compañía no funciona y el portero, señora. Hola. Sí, no. Hola. Hola. Hola. Mal. Oh, verdad, hola, mal. ¿Dónde venís vos? Vení, vení, vení. ¿Eh? Vení, vení. Si vos contratás un seguro para la bicicleta, para el auto, para un camión, sí. para un flete, cuando chocás, ¿qué tiene que hacer el seguro? Sí, va. <risa> Es un genio. Es un, es un genio. Ocho meses y dos horas hace que estamos esperando acá, ¿no? Vamos a llamar de nuevo a ver qué dice. Hola. Hola, Hola sí. Eh, soy Ezequiel, que estoy... Me comuniqué recién con vos. Estábamos esperando. Queríamos saber si tenías alguna novedad de dónde se encuentra la persona. Tenemos novedades, pero guarden el comunicado. Estamos tratando de comunicar para pedirle el CPU para hacerle la transferencia. Qué fácil. Eh, ¿Se van a comunicar a mi teléfono? No. ¿O por qué medio? Sí, por teléfono. ¿Estaría el día de hoy el pago? Estamos haciendo todo rápidamente ahora. Sí. ¿Y qué hago? ¿Aguardo el llamado? ¿Sigo sí, sí, esperando? ya lo van a llamar. Ya. Así era fácil. Había que venir acá. Había que venir acá. Ocho, ¿Ocho meses pasaron? Ocho meses, May, que no contestaban, eh, No daba ninguna respuesta diciendo de nada.